¿Nos matará nada más caer? Sí, sabe. Sabes, tío. Joder, chaval. Un puto video me toca el chaval. por tonto... está Joder. si sí, yo sabía que aquí tampoco había llegado, seguro tío Y aquí todavía hay gente Y necesitamos algo para bajar rápidamente Oh, <risa> shit No sé por qué cojones se me pone en, en, en. Me es lo que oigo Tío. O sea, yo lo que más odio es que me quede sin materiales. Y aquí ha pasado. Joder, macho, un puff métetelo lo por el culo. Chaval. A ver, ni veo estas putas escopetas, claro. Si me tienen mareado. ¿Qué cojones, veo a ver? Tenemos que pirarnos rápido ya, tío Es que no quiero colocar Esa puta plataforma para esto Se parece ridículo Si nos da tiempo Que se va a empalmar allí Joder. Mm. Vale, eso ha sido espectacular Joder. Oh, Espectáculo, chaval, de tiros en la cabeza Me ha dejado tibio La puta el este tío estaba en falla, ¿eh? Wow <risa> Vaya tiracos que me he comido nos quedan bien pocos. y Seguro que viene alguien a tocarnos el lado. No, que recargue está ahí. Bueno, nos llevamos la pena de dar por culo a las construcciones. Unas ¿eh? plataformas. Y nuestro boloncho está allí. ¿Dónde está nuestro boloncho? Oh my god, bro. Ah, está aquí. Okay. Que digo, con bueno, el pateo que hay, aquí a plata por medio. A ver, hacer la técnica volando. Técnica boloncho No se puedo carroñar haciendo muerte desde aquí ese tío puede pegar un. Uf, espérate, espérate. Espérate por aquí, tarate. Te quito la muerte, hijo de puta. Oh, joder, me he tenido que joder a mí, tío. Vaya tela. Oh <risas> Hijo de puta murió, tío. Vale, vale, vale, vale Vamos a aprovechar Hostia la puta de oro Vamos a aprovechar El que tengamos menos vidas que, que ellos Me da igual Que me la pela de la gran puta está en falla, tío? me gustaría verlo a ver cómo se mueve ahora de ahí hijo de la gran puta corre corre corre corre, corre. Puta. Joder, la gran puta, tío. Mire, viene, viene. Oh shit, sí, señor, joder. Oh my god. Jiji, <ríe> Por fin, madre mía, que partida tan traeja. Joder, la gran puta. Madre mía, que partida tan traeja.